Hola amigos del canal Hoy nos enfrentamos a otro juego Vent Repair Reparación de Ventilación Reparador de Ventilación Vamos a por él Aparecemos aquí en una especie de negocio Bueno, estamos hablando con Ernie. Dice, gracias a Dios que estás aquí Hace más de una hora que te espero ¿Eres el chico de la ventilación? Pues sí ¿Y qué qué hago ahora? Ignorarlo Pues yo qué sé Vamos a la ventilación Ventilación, ventilación ¿Qué? Ahí se ve una flechita Vamos a ver ¿Qué pone aquí? roto no conecte el aire lo hemos metido dentro y no podemos andar como andar ah, nos agachamos uy, uy, esa mudilla y esto hay que repararlo que es eso que lo pilla no ha pillado Joder, no me ha asustado, pero bueno, vamos, vale, vamos a repetir, Uf, se oye una musiquilla cuando se acerca el bicho, vale, vamos para allá, hay una luz roja, vale, cuando la musiquilla está, ¡rum! Oh oh, no hemos encerrado oh. ¡Ah! Nos agachamos y hay que intentar no caer en En la trampa del bicho este Susto no da, lo, lo que da es angustia ¡Ah! ¡Qué angustia! Esto está bien. A ver, a ver, a ver. Otro ventilador y está bien ¿Y ahora qué? Aquí Bien Noche 2 Noche 2 Vale, por lo visto Por lo visto el bicho eh, Hay un bicho que rompe las cosas Bueno, vamos a ver Vamos a ver si encontramos al bicho. No, al bicho no. Vamos a intentar ver qué ha hecho esta vez. Y vamos a ir por otro camino. Aquí hay... ¡Ay, que lo rojo es el bicho! ¡Ay, Dios! Me ah, ha pillado. Madre mía. El juego no da susto, ¿eh? De verdad. Pero... Es agobiante. Porque es un laberinto. ¿Qué dice? ¿Que me...? ¿Que me vaya o qué? Madre mía. A ver si encuentro el ventilador. ¡Aquí! ¡10! Noche 2. Vamos a la noche 3. A ver qué nos dice a ver si hay un arma o algo para luchar con. Ostras, que es de noche. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Ernie? Pues mira, hacia si de noche. Pues que se ha ido. Vamos. Otra vez. Es un poco repetitivo. Me imagino que aquí el susto no lo dará. Por ahí está. Por aquí. Ay Dios. Yo estoy con la pierna para arriba y para abajo, cosiendo máquina. ¿Qué viene? Pues que hay más. Aquí no es. Vámonos. Va pillado. Oh. Pues, a lo lejos no está. Tiene que estar por aquí el ventilador. Eh, aquí hay un muerto. ¡Ey, que hay un muerto! Y dice que podía hacer tú. Ay, ah, Y he dado con el ventilador. ¡Me lo he pasado! Noticias. Un hombre identificado como Ernesto Ruiz ha sido encontrado muerto en el, el, el local de ventas. ¿Qué ¿Qué es eh, que es una araña, que una criatura que como una que no que matado. O que sea que al final que es lo que y que hacía Ernie allí, habría había ido a arreglarlo. Bueno, lo vamos a valorar. El juego, eh, sinceramente, no da miedo. Tiene un poquito de emoción, es un poquito de persecución. Hay algunos juegos parecidos. Yo le voy a poner un 5. Un es una especie a las 5 noches de red cuando hay que coger las cebollas. Mm. Y por lo demás, poco más que decir, está entretenido, hay que agradecer a quien lo ha hecho, pero yo de esa nota no paso. Así que espero que le haya gustado el vídeo, si le ha gustado, pues pulse like y, y nos vemos en otro vídeo. Chao y hasta la próxima. Vaya musiquilla que tiene esto. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal. O le da un like.